hola bienvenidos a Kerred 77 en este video les voy a enseñar a cómo cambiar el logo de google es un tip fácil sencillo y puede ayudarles a impresionar a alguien o pedir perdón bueno primero que todo vamos a buscar en google google logo y vamos a entrar en el primer resultado en Your name vamos a poner un nombre o lo que quieran y vamos a escoger el tipo de letra yo lo voy a dejar con el estilo de Google sería ya darle enter y como pueden ver he cambiado el logo de google eh, puedo hacer búsquedas y no se modificará el nombre que he puesto listo chicos eso es todo por hoy espero les guste les sirva y no olviden darle me gusta y compartir gracias